celebra el cuarto encuentro solidario... ...Los Muellitos Gran Canaria Accesible... ...es un encuentro de surf... ...organizado por la asociación Los Muellitos... ...junto con Gran Canaria Accesible... ...en el que todos los beneficios que se obtengan... ...es a favor de la Fundación Tipsi. El objetivo principal sobre todo es de carácter solidario. Todos los años eh, estamos intentando pues, colaborar con una fundación diferente. Este año hemos elegido a la Fundación Tipsy, que bueno, le echa un, un cable a los niños y niñas con parálisis cerebral y todo lo recaudado durante todos estos meses atrás, más lo que recaudemos este fin de semana, irá íntegramente a la Fundación Tipsy. de una asociación sirve para ayudar a una fundación como STIPSI en este año. Entonces para nosotros es un cometido cumplido porque eh, hablamos de desarrollos de, de cooperación entre ellos y esto es la muestra. La sociedad conozca los distintos perfiles de discapacidades que tenemos en nuestra isla y que todas están esperando la ayuda de las administraciones y de la, de la propia sociedad. La intención es unir solidaridad con deporte, sobre todo un deporte acuático en el cual es uno de los deportes más consolidados aquí en las Islas Canarias. Que invitamos a todos siempre a que nos visiten para que se vea realmente todo lo que se puede hacer por mejorar su calidad de vida.